Hola, mi nombre es Gustavo Rodríguez, soy el fundador de otra Vintage Style Goods. Eh, me presenté a wi eh, este año 2018 y tuve la suerte de ser seleccionado y, e ir a Portland, en Oregon, y fue una experiencia alucinante. Me encantó todo, eh, fue súper productiva, me viene con muchísimas ideas para poder bajar a tierra y aplicar en Uruguay. Consejo que les puedo dar como emprendedores es que estoy de actitud que si lo quieren lo hagan y el tema de mantener el foco en las cosas y no dejarse bombardear por la cabeza de los emprendedores.